En la ciudad de Madrid llevamos años desarrollando políticas de participación activa entre la ciudadanía. Creemos que es fundamental que esa ciudadanía, que nuestros ciudadanos, se comprometan, se quieran involucrar también en la gestión del Ayuntamiento y que lo hagan a través de pues, ellos individualmente o a través de colectivos que participen, que nos digan sus observaciones, qué mejorarían ellos en la ciudad, qué, qué propuestas tienen también para, para, para mejorar la ciudad en la que viven sus barrios. Y esto no es fácil de desarrollar, nos encontramos con muchos obstáculos, hay que tratar de evitar en la medida de lo posible que haya sesgos, hay que tratar de conseguir que esta participación sea transversal, que más gente participe y sobre todo que estos procesos sean lo más transparentes posibles y desde hace mucho tiempo venimos trabajando también de forma colaborativa también con otras ciudades de las que aprendemos todos los días copiando eh, casos de, de buenos éxitos y también participándoles a aquellos que nosotros consideramos que son casos de buenos éxitos del Ayuntamiento de Madrid para que ellos también copien porque creemos que de esa manera se aprende muchísimo más de forma coordinada. Hoy damos un paso eh, al frente eh, guiándonos eh, por esas ganas de, de, de colaborar y de seguir mejorando y creamos The Participatory Group. Este, este grupo de participación es un grupo que aspira a conectar a muchas ciudades, no siendo una red de ciudades, porque ellos hacen su trabajo. Lo que queremos es trabajar con esas redes de ciudades, pero también conectar a muchos ayuntamientos, muchos de los cuales, algunos de los que me estáis escuchando ahora mismo, están empezando con sus políticas de participación creemos que es bueno que podamos conectar casos de éxito, que podamos aprender unos de otros, que podamos avanzar todavía si cae más rápido, que sepamos qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, cómo mejorarlas, con eso el ánimo de mejorar y sobre todo haciendo lo que decía al principio, que es consiguiendo una ciudadanía más cívica, más comprometida, con más ganas de mejorar su ciudad, damos el pistoletazo de salida de Participatorio Group. Si estáis interesados, no tenéis, que, no tenéis más que apuntaros y colaborar también con nosotros.